Voy a regresar, mentiras dije hasta el final y sin crimen. Siempre quise lo que nunca tuve en mí Vine cara a cara con un nuevo yo Y aunque pude ver lo que pasó Ya no, ya no, ya todo se acabó Aunque tenga poco quiero de tu amor Pues para mi egoísmo ya no hay salvación Realmente puedes ver lo que hay detrás De mi cara, en realidad de hey, ahí hey, piensa que yo estoy aquí No tienes que me para ser feliz. Hey, Mayday, piensa que ya estoy acá. Me arrojo que te vuelas solo una vez más. Mayday, hey, vamos a estar juntos. Mentiras dije hasta el final Es sin crimen para juzgar Ninguna excusa